¿Qué pasaría en tu vida si de repente dejaras de ser creativo? Si a cualquier pregunta que te hiciera tu jefe te quedaras mudo. A veces sé que respondes con la verdad exacta y, otras, bueno, tú ya me entiendes. Eso, eso es creatividad. Buscar soluciones que incluso mejoran lo básico de la información disfrutando de ella, dotándote de mayor seguridad en ti mismo e inteligencia emocional durante el proceso. Es por ello que te propongo, herramientas, recursos prácticos para poder subir de nivel en nuestra inteligencia emocional sin pasar por la angustia que ese proceso requiere, sintiéndonos perdidos y cayendo en la depresión, en lo más duro, el no saber qué decir o hacer. Date el permiso de comprometerte con el significado de la palabra felicidad, algo que si bien es intermitente, es esencial para sentirse vivo. Para que te inspires, como lo hice yo, presta atención a la historia de una persona sin recursos, sin estudios, sin medios, pues era pobre, nació en una granja, algo que no le gustaba nada. Sin embargo, gracias a la creatividad y al amor que ponía en todo lo que hacía, llegó a ser el décimo sexto presidente de los EU. Te estoy hablando de la persona que de la nada logró abolir la esclavitud americana. Un líder nato que supo con astucia y creatividad alcanzar éxitos que ya son historia se le conocía como «el honesto». Aún desde el dolor y la pérdida de tres hijos de cuatro, al caer enfermos y multitud de fracasos, consiguió tras salir de una gran depresión alzándose a lo más alto de la política, basándose en sus valores principales, liderazgo, honestidad, valentía. Estamos hechos de fusión, de condicionamientos desde nuestra infancia y, a veces, no sabemos salir de esto o aquello y queremos encontrar resultados positivos o al menos que nos motiven a seguir descubriéndonos como personas merecedoras de abundancia y reconocimiento. Para darle solución desde el autoconocimiento y pequeños retos sencillos, olvidando el estrés y la angustia durante el proceso de ser más y mejor cada día. Ejecutando control y seguridad en ti mismo como nadie te enseñó. Pues aún habiendo pasado por la universidad y con varios máster en RRHH y en psicología, Ningún otro aprendizaje más que la escuela de la vida, mis mentores y mis alumnos me salvaron de una gran depresión, casi el suicidio. Eso sí, tu corazón ha de estar comprometido en todo lo que hagas para mantenerte en feliz armonía. La fusión de tu mente y corazón crea el don. César y Jin.